De Al 100, estamos en Monterrey. Estamos muy emocionadas porque el día de hoy vamos a entrevistar a las personas que nos encontremos por el Paseo Santa Lucía. La dinámica es muy, muy, muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es agarrar una pieza de origami, hacerles elegir un número, un color y dependiendo del color, hay temas como de cultura general, retos, de todo. Nivel fácil, medio difícil. Si contestan, se llevan un premio. ¿Quieres ver? Acompáñanos. Y esto es. Al 100. Al 100. Al 100. Cien. Al 100. Cien. Al 100. Cien. Esto es. Al 100. Bueno amigos, aquí estamos con... Exacto. Ok, tenemos algo para preguntarte Entonces aquí vas a escoger un número del 2 al 5 ¿Qué número quieres? El 3 El 3, ok, 1, 2, 3 ¿Qué color quieres? ¿Amarillo o azul? El azul Entonces son acertijos Tenemos una cajita Fácil, difícil, medio... Fácil Fácil, ok, perfecto Dice, ¿cuál es la estrella que no tiene luz? No manches, no sé. Eh, la estrella que no tiene luz, no sé. Estrella de la naturaleza, no manches, no sé. Bueno, es la estrella de mar. Pero muchas gracias por, por participar. Entonces, elige un número. Elige un número, el 2. ¿Qué color quieres? Verde. Verde, a ver qué es lo que te sale. Cultura general, justo sí, de cultura general. Exactamente lo que quería. Entonces, ¿quieres fácil, difícil? Eh... A ver, yo creo que empezamos por medio okay. Three, so I need a help. Ya. Yeah. <risa> sí, you can help him. Okay, dice. ¿Cuántas patas tiene la araña? Ocho. Ocho, ¿lo viste? No. Wow, es increíble. <risa> ya saben, muy bien, ya saben por haber ganado, elige el color del bote que quiera. Ah, el azul. Okay, muy bien. Ok Gracias. Vale. Nos encontramos con nuestra amiga Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿de dónde eres? Hidalgo. Sí, bueno, Alejandra, elige un número. Sí. Uno, dos. 3, 4, 5 ¿Color? Naranja Naranja Dice reto a la entrevistadora ¿Cuál es el reto entonces producción? Pues entonces me tocó un reto a mí No te toca el reto a ti Ni pregunta ni nada Tranquila El reto es que yo tengo que orar por ti ¿Me permites orar por ti? Ok, bueno vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Gracias señor Porque este día me permites conocer a Alejandra Señor tú sabes que es tu hija Te la pongo en tus manos Cuídala señor ayúdala en cada uno de sus planes a tomar A que ella siempre pueda sentirse feliz Y que sienta tu presencia a su lado Gracias por permitirme conocerla en el nombre de cristo jesús amén muy bien bueno hola amigos aquí estamos con marisol mucho gusto te voy a pedir que escojas un número del 2 al 5 ¿Qué número te gustaría 3 ok 1 2 3 qué color verde o rosa verde ok verde vamos a ver qué dice sí. cultura Ay. general Cultura general, ok, te gustaría fácil, difícil, medio, fácil, ok, fácil, fácil, dice Ay, no fácil. Ah. Dice, ¿cuál es el río más largo del mundo? ¿Cuál es el río más grande del mundo? No sé, ni en hilo No Local. Otra, otra. ¿Otro río? O oh, no tengo ni idea, amiga. Dime, aunque no gane. Ok, es el río Amazonas. El Amazonas, ok. El Amazonas. Ok. Pues no ganaste, verdad. No Pero, pues, como te dije, nosotros venimos de la Universidad de Montemorelos. No sé si conozcas a alguien que vaya a empezar a estudiar o algo. Ahí está, pues, igual un poquito de información sobre la escuela, quiénes somos. Y, y esta es nuestra tarjeta de quiénes somos. Por si después quieres ver el video, ahí viene el canal de YouTube y todo. Bueno, estamos aquí con Luis. Te voy a pedir que elijas su número. Cuatro. Elige un color. Ah, verde. El verde, ok, muy bien. Te tocó. De cultura general. ¿Cuál quieres? ¿Fácil, difícil, medio? Fácil. Ok. ¿En qué continente está Ecuador? En América. Muy bien, sí, es cierto. Fácil es sí. muy bien, excelente. Si quieres otra, medio. Pásame una difícil. ¿Cómo se llama el animal más rápido del mundo? El leopardo. ¿No? Casi. ¿Quién será la gacela? Sí. Guepardo. Guepardo, no lo digo. Son primos, no? son primos, son no primos. ¿Qué tal amigos? Estamos ya en las últimas tomas, en las últimas eh, grabaciones de nuestro video. Eh, entrevistamos a muchas personas, hay mucha diversidad aquí en Monterrey y lo que más nos gustó es que pudimos darles a conocer un poquito acerca de nuestra Universidad de Montemorelos. Si te está gustando este video, por favor pon aquí en los comentarios qué es lo que más te llamó la atención de esta entrevista. Y nos encontramos en esta tarde con... Débora. Muy bien, va a elegir un número. El 3. 1, 2, 3. ¿Color? Azul. Vamos a ver qué dice el azul. Acertijos. Muy bien, vamos a ver un acertijo. Es fácil, sí se puede, ¿eh? Dice, soy mono, pero no estoy en la selva. También soy patín, pero no pato. No, espérate. Ok, vamos otra vez. <risa> soy mono, pero no estoy en la selva. También soy patín, pero no soy pato. Un mono patín. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Andrea... Sí contestó nuestra amiga Sí se ganó el premio, muy bien. De verdad, muchas gracias por darnos la oportunidad de conocerla y de poder jugar un ratito, despejar nuestra mente. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en el video de hoy. Estamos súper felices de que, pues, el día de hoy pudimos hacer algo diferente fuera de nuestra zona de confort. Claro que hubieran muchas cosas este, muy interesantes, pero gracias a Dios todo salió muy bien. Así es, nos sentimos muy contentos de que el equipo del Cien nos haya permitido venir a grabar uh, fuera de la universidad y así para que ustedes también puedan conocer las opiniones de las personas que estuvieron participando en los retos con nosotros el día de hoy Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba al-100-um y arroba umtv.mx en Instagram En Facebook como umtv y en Youtube Suscríbanse a nuestro canal Ed umtv ¡Excelente amigos! Hasta aquí llegamos con la primera parte de nuestro primer video Espera que salga la segunda parte la próxima semana No te lo puedes perder ¡Adiós! Esto fue al 100 Yo Lo que más llamó la atención de Trevis, ¡Eh, yo quiero una foto contigo ahí! No, espérate. No tiene la respuesta. Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno, otra vez. No, sí, ya sé. Ok, vamos otra vez.